Bueno Aquí y aquí Momento sincrónico Espontáneo Como siempre, hasta ahora Por ahora el momento sincrónico emerge Así en algún en algún tiempo espacio en algún momento del día y ahora también depende de qué día eh, estoy en la terraza y, y hay un atardecer increíble tengo la bendición de, de, de tener una terraza aquí en donde estoy y, y estoy viendo un cielo muy despejado, si, si miran los que están en Buenos Aires o donde estén también pueden, pueden observar seguramente algo de esto, que uno de los lados buenos de la pandemia es lo, cómo se limpió el aire. Y de verdad que hoy acá es una tarde alucinante en Buenos Aires, hay mucha quietud, hay un aire muy limpio, un cielo muy celeste, muy claro, acaba de pasar una bandada de pájaros, una cosa hermosa, eh, es un muy lindo momento. ¿no? Siempre, siempre tenemos un poquito la las personas expresan esto, ¿no? como cierta incomodidad de, porque es, de que este momento eh, haya sido de alguna manera como que, que nos vino de lo exterior. ¿No? Como, depende de cómo lo veamos, o, o, o, por la, o por el surgimiento de la pandemia y las consecuencias que eso trajo, o por la disposición eh, de las normas que establecen los gobiernos, eh, que nos tenemos que quedar en casa, así y todo, así y todo, eh, el, el resultado, en, entre tantas otras cosas y, y problemas también que trae todo esto, pero por otro lado tenemos un, un resultado muy palpable que es ver una ciudad eh, casi soñado el estado. O sea, de, de calma y de, y, y de la limpieza que hay en el aire. Por lo menos donde estoy yo. Eh, y ojalá que, bueno, que esto se pueda respirar así en todos lados. ¿no? Eh, y una de mis reflexiones en todo este tiempo viene siendo también Cómo los cambios radicales eh, que nos suceden como especie y a nivel planetario eh, vienen por crisis. Eh, se, se ve que todavía no logramos tanto, eh, o por ahí alguien, alguien puede tener ejemplos para decir cosas que sí hemos logrado por voluntad propia, o por, por forjar un cambio en el mundo, pero muchas veces... Eh, los cambios vienen a través de circunstancias en las que nos vemos obligados a, a reaccionar. Y tal vez ese sea uno de los aprendizajes que tenemos disponibles ahí para hacer en este tiempo, que, que es para observar, ¿no? Yo sé que, sé que muchas personas, muchísimas personas, eh, nos estamos replanteando cosas de nuestra vida, ¿Qué responsabilidad tenemos? Eh, no en necesariamente en decir que se haya detonado una situación como la pandemia, pero ¿qué responsabilidad tenemos acerca de cómo respondemos a eso? Cómo nos, cómo, cómo, ¿Qué nivel de organización tenemos para responder a una situación así? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto nos importa lo nuestro? Cuánto nos importa el vecino? Eh, digamos, la estructura nuestra como como sociedad, cómo se tambalea ante un evento de esta naturaleza, nos muestra también cuáles son los cimientos. ¿no? Me gustaba el otro día cuando escuchaba a Axel Kisilov en la apertura, cuando, cuando bueno, estaba en esta situación de, de que iban a alargar más gendarmes a la calle, que por un lado así eh, no, no es algo que nos resulte para nada cómodo tener que tener... Eh, eh, fuerzas armadas eh, en la calle, porque tenemos experiencias muy duras, vividas con respecto a eso. Este, pero bueno, supuestamente para cuidarnos y tal. Y, pero a lo que voy es a que hablaba de, de que esta situación nos mostraba un poco los cimientos de, de nuestra sociedad, sobre qué estamos parados, eh, cuáles son nuestro, nuestro orden de prioridades ¿no? que le damos a las cosas. Bueno, este es eh, un momento sincrónico que también hoy eh, pensé en ponerle momento muy sincrónico o momento mágico y sincrónico, porque <ríe> me dijeron <ríe> que las siglas sean MMS, como, como una sanación no legalizada, no oficializada, pero como una, una medicina que, que nos sirve para para el cuerpo y para el espíritu ¿no? también poder y para la mente también no poder a pesar de todo este terremoto de informaciones este, que nos que nos asedia teorías posibilidades noticias falsas verdaderas medias falsas medias verdaderas lo que sea eh, Poder eh, enfocarnos en algo en, eh, que es una matriz de información en la que con estudio y con un poco de paciencia podemos llegar a confiar porque vemos la naturaleza orgánica que tiene como es la, la información que brinda esto que es la ley del tiempo. Y acá hoy eh, tenemos una, una visita, tenemos una hermosa visita acá de, de un gran amigazo desde hace muchos años que es Gaby, el brujito maya, Gabriel Rullero eh, y a ver, si ¿sí? tenés habilitado el micrófono Gaby, ahí sí hola Gaby Sí, ¿me escuchás? Sí, sí te Hola Adri, Barullo Yan, ¿cómo están todos? ¿cómo está toda la gente? Bienvenido a este momento sincrónico o a este momento muy sincrónico Total, total, vos sos así Avisás de tres segundos, yo le digo a la gente, tres segundos, fuera del tiempo, sin reloj. Este, me dice, ¿salimos? Dale, vamos, va, va, va, va, le, le digo. Obvio, sí. sincronía total, cuando sí. Ay, claro. Sabes que además vos estás eh, un poco acostumbrado también a cierta. apareces a veces en programas en la tele y cosas que están como muy pendientes de que todo salga bien. Y es a este medio, así nos da la libertad De hacer medio como nos salgan las cosas Yo a veces corrijo el coso en el momento Nos permite equivocarnos Nos permite como, viste No estar en un, en un medio que nos exige que, que las cosas salgan de una manera ¿no? Entonces es como más descontracturado Bueno, vos haces un montón también de, de lives Así por, por las redes sociales ¿no? es, Me imagino que debe ser así Como más relajado total este, y yo cada vez más estoy sintiendo eso, este, estoy sintiendo que, que el pulsar, viste, que es lo que surge en el momento y con la gente que vibra en, el, en, en este diario. Qué bueno, me encantó tu, tu editorial, así como empezaste con Axel, que me encanta, este, porque... Mira, estoy trabajando mucho, ¿viste que arrancamos así, tiramos toda la carne en el asador? ¿O para no estar sí, una hora como la otra sí, vez, ¿viste? Sí, así sí. Tenemos sí. Todo, todo, no, perdón, no tenemos la carne. Tenemos la zanahoria, la ají, la papa, el zapallo, Mira, la batata. Esto, o sea, se trata de compartir un momento sincrónico. Es un poco una reverberancia también de otro experimento que había hecho yo que se llama Fuera de Contexto. A ver. Y en donde. La idea es siempre como abrir un espacio y no condicionarlo demasiado, ¿no? Compartir un momento, así que no, no hay normas, ¿eh? hay, hay lo, que, lo que tengamos ganas de, de charlar y compartir. Bueno, pero con todo esto que vos, el editorial tuyo de, de Axel, que me encanta, vos sabés que, que, que me encanta este modelo... Eh, de gobierno que tiene que ver con, lo, con el pensar en lo, el otro, ¿no? Esto de la patria es el otro, a mí me gusta mucho siempre. Este, y yo estaba pensando, estoy trabajando mucho, eh, mismo el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dice, eh, lo, ya lo repitió en varios este, comunicados, que se viene un nuevo orden mundial. No lo digo yo, ¿eh? Búsquenlo porque lo dijo el presidente varias veces ya. De hecho, el que más tengo es eh, en la Peña del Morfi con Gerardo rossín eh, está ahí con estas palabras, un nuevo orden mundial que él dice que comparte con otros gobernantes del mundo que est este capitalismo está totalmente obsoleto y que tenemos que empezar a pensar otro modelo de economía en principio. Y yo cada vez más, Adri, Estoy pensando en, eh, sea, a ver, ¿cuál es el modelo obsoleto para mí? Se, se acabó el modelo de alguien pierde, alguien gana. O sea, yo no quiero jugar al ajedrez nunca más en mi vida. Odio, odio el ajedrez. Yo no quiero ganar para que vos pierdas, Adrián. No quiero. Esto, Viste que, que hay, hay un libro de Argueches que se llama La sonda de Arturus que describe algo que es el ajedrez arturiano, y que... Eh, en realidad hay que, hay que como re, retirarse, perder para ganar, algo así, el que pierde gana. Es que yo la ecuación que quiero ahora es que vos ganes, Gane, gano, gana, gana, gana, yo quiero que vos ganes, en esta conversación, ganas vos, gano yo, porque los dos nos estamos enriqueciendo en este proceso, sí. ¿se entiende? Sí, Gaby, cuando este concepto de, de un nuevo orden mundial, viste que también está asociado, o sea, el, vos de lo que hablas es un poco en la línea del discurso de, de Alberto Fernández, que habla de un mundo eh, o sea, donde se viene cuestionando cosas, ¿no? de, de proponer un mundo con, con más solidaridad, este, con más conciencia, no es el nuevo orden mundial temido, digamos que hay que abunda en las redes y en las conspiraciones de los Illuminati y toda esta... Es que le tenemos que temer al viejo con... orden mundial. Al que le claro tenemos que temer es al viejo orden mundial, no al nuevo. Al nuevo es al que estoy trabajando, educando, invirtiendo energía. Es al viejo, al que no solo yo, todo el mundo le tiene que temer, porque ya, ya dio pruebas de que no sirve, que ya no existe ese. ese no nos sirve a todos, ni siquiera a ellos ni siquiera a las grandes corporaciones les sirve el viejo orden mundial. No, no sé qué quieren. Sí, en este cuerpo físico estamos, Adri, en este cuerpo físico estamos con, con ganas, excepto Mirta Legrand, que tiene 93 años, ¿cuánto estamos en este cuerpo físico? 80 años. Un rato. ¿Vale es como una especie la vida, de paréntesis entre el nacimiento y la muerte. ¿Vale la vida destruir todo un planeta por 80 años de este cuerpo físico? Ponele que yo soy Monsanto. Ponele, juguemos. A ver, constelamos eso. Señor. Te dije que iba a ser fuerte. Te dije, te dije. Bueno, vos lo pediste. Iba señor, a ser fuerte. Y vamos con todo. Usted le parece? Tenemos tiempo. Es que se, ya lo dijo Argüelles, no lo dije yo. El tiempo se está acelerando y hay que decir todo. Ya estamos. ¿A usted le parece, señor Monsanto, patentar la vida? ¿Qué Total, viendo? por 80 años, pelotudos, que tenés en este cuerpo físico, y que después te vas a ir al inframundo del calendario maya, digo, o sea, ¿vale la pena empeñar tu alma por 80 años de un cuerpo de lujo? Porque podés vivir en todos los lujo del mundo, 80 años dura esto, esto dura 80 años, yo lo estoy viviendo a puro ravioles con tuco. Este... Sí, me imagino que la piensan más. ¿Vos vivías Game of Thrones? Obvio. Viste, viste cómo, la, cómo la pensaban los Lannister, que era, o sea, que, se, que perdure el nombre de la familia. O sea, en varios de, de aspectos de Game of Thrones estaba eso como de que el nombre de la familia era más importante que la vida propia, ¿no? que, Pero... que tiene algo de romántico también, ¿no? Como... ¿Pero estás honrando a tu linaje? Vos me decís el nombre de la familia, Honras a tu linaje? Claro, claro. Yo, a mí me encantaría tener el apellido Gandhi, me encantaría tener el apellido Luther King, no sé, pero no me gustaría tener el apellido Monsanto. O sea, ¿de qué, de qué linaje? Che, hablando, hacemos brainstorming. Sí, ¿Sabés a, sí. quién? A, ver, a ver si adivinás mi telepatía, nosotros somos muy telequinéticos y telepáticos. A ver, ¿quién pensás que yo pienso que vos sos en Graeme Armstrong? Ah. Es, es es fácil, es fácil. ¿Sí? Y muy fácil. Eh, qué buena, ¿y seré el enano? No sé. No, ¿Cómo se llama? No, vos sos, este, ¿cómo se llama? El, el tormenta, no sé cómo era, nieve, ¿cómo era? Jon ¿John Snow? Obvio, vos sos re ese. Ah, me diste el personaje, el héroe de la película me diste. Pero que tenés tu perfil, ¿viste? Esa cosa, ¿viste? De que no tranza con nadie, así cara de serio. Sí, vos sí, bueno, vos. Tenía sus problemas también Jon Snow, ¿no? Porque demasiado línea línea Ned Stark, ¿no? Era demasiado como tan, tan moralista que se encontraba con ciertos conflictos. No sé, ahora, bueno, me, me tendría que como meter muy en el, en el tema. Ahora no me acuerdo tanto, pero... ¿Quién sería yo en, en, el, en Game of Thrones? Ah, a ver. Vos serías... Ah, no, ya sé quién serías vos. ¿Cómo se llama? Eh... Ay, el nombre, espera. ¿El, el qué consejero sí. de, de, sí, sí, sí, de sí, la. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Te tejía todo. Vas así con la batita... El que tejía todo. todo. Y que no se sabía nunca si estaba del lado del bien o del lado del mal. Interesante. Sí, sí, sí interesante. exacto. ¿Cómo se llamaba algo... este personaje? No me, acuerdo. no me acuerdo. Pero era maravilloso. Porque en re... Y que en realidad en algún capítulo se deschaba de que estaba haciendo todas las cosas bien. Pero para hacer las cosas bien, que para... es lo que digo yo siempre, para ganarle al sistema tenés que estar dentro del sistema. Ahí no quiere aparecer. Bueno, este, este Se jugó está la vida Darío, por Darío espérate déjame. Te, Darío Dale. me mira, Darío estaba durmiendo la siesta este, Yo estoy pasando viste, La cuarentena con Darío Y mira, porque claro Yo estoy 24 horas haciendo vivo Entonces estaba durmiendo la siesta Se despierta y dice ¿Y ahora con quién estás hablando? Porque me, se levanta Se acuesta y estoy hablando con alguien Y me, se despierta y estoy hablando con otro pero sí, soy el pelado, total. Eh, <ríe> Se jugó la vida por el reino al final, ¿viste? También. perdido, pero... llegaste a la quinta, que era la gratis. Ah, ah bueno, bueno. ¿Qué pasó después? Spoileame no, todo, eh. uh, no, no te lo voy a spoilear. O sea, ¿qué haces en la cuarentena y con tres temporadas de Game of Thrones por mirar? Dejá de hacer live sin... Es que no soy tecnológico como vos. Me la podés mandar por WeTransfer. Te lo pido, flow, por favor. Flow, ¿no tenés un flow? No, no la tengo. No, pues soy un maya pobre. Yo soy nacional y popular, soy pobre, querido. Y, y, y reivindico este acto de austeridad. Digo, no pobre por falta de abundancia. Eh. Eh, eh, practico la austeridad como un acto ideológico. Sí, sí. No, acla no Te aclaro igual... Limpio mi nombre, igual te aclaro que lo tengo todo de prestado, ¿eh? el flow, el net, el Lo <risa> Sospeché no, desde un principio. No hace falta que lo digas Por suerte la, la gente... Comparte. Es más generosa. Bueno, pero ahí se genera el, esto. ¿No? Este, che, el que no pasa por acá con estas cuestiones, ¿no? No es que te, después te dicen, che, estás, estás consumiendo de prestado. Bueno, me encanta este diálogo, te das cuenta que, Bárbaro, mira, el otro día a las 12 de la noche, 12 y media, me enganché charlando con Diego Díaz, ¿viste Diego Díaz de PC Sport? Este, y yo le decía esto, es el momento de quitarnos las máscaras. Algo que está pasando grosso en la cuarentena, es que todos los famosos eh, están quitándose las máscaras. Y a mí me encanta esto de de bajar la verdad de nuestra vida cotidiana, de mostrar cómo es nuestra vida todo el tiempo. Porque se uh -huh. construyó un imperio de cristal que no existe en el mundo entero. Todo el mundo está idealizando ese, ese, ese castillo de cristal que no solo no existe, sino que nos está enfermando y está destruyendo el mundo. Sí, creo que, creo que una de las cosas... o sea por un lado me parece bien mirar el pasado y aprender todo lo que vivimos como humanidad, pero también me parece que es muy necesario tener eh, una parte en donde podamos mirar con un ojo que no está condicionado por todo lo que pasó anteriormente, porque es, hay, acá está, puede estar surgiendo algo nuevo y que no lo podemos atar a, otros, a otras cosas que ya sucedieron. O sea, eso es lo que siento que puede brotar entre todo esto también no como que brota o sea algo de lo que en lo que creo es que todo este estado de, de, de miedo generalizado como lo, lo charlábamos un poco el otro día también es la semilla de una, de una conciencia porque el miedo siempre hace brotar un tipo de conciencia entonces eh, hay que dejarle un lugar también a la posibilidad de que, de que brote un nuevo tipo de, de conciencia en el planeta también está eso. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera, espera, pero, pero, pero, ¿para qué te salto? Te salto con él. ¿Cómo se llama este chico que no va a. Tengo tanta resistencia. Fantino, Fantino. Fantino, no me lo banco. Déjame decirlo. Ya que guerremos en domingo, qué guerrero, ese es un salame. Salame de zanahoria. Ni siquiera, gracias a Dios, no es salame animal, es salame de zanahoria. Este... Eh, el otro día estaba escuchando esto, lo dijo, Perdóname, vuel, vuelvo, no estoy haciendo política, sí, perdón. Hacé lo que, que quiera. No estoy que... haciendo política, no estoy haciendo partidismo. No ajá, estoy haciendo política, ajá. Jesús que era político, Gandhi era político, Luther King era político, no estoy haciendo partidismo, estoy haciendo política. Este, el otro día Alberto, en una clase, clase magistral, que le recomiendo a todo el mundo que mire, eh, son, dura dos horas. mira me salió. Este, dura dos horas eh, en una charla de Alberto Fernández con eh, Fontevecchia, el director de, el director de Perfil. Eh, él clasificó tres instancias: eh, una era el, el sistema conservador, otra era el sistema reformista en el cual él adhería, él se. Autodenominaba a sí mismo reformista y el otro era el revolucionario. Cuando vos me hablas del miedo, cuando vos me hablas del miedo, yo siento estas tres instancias. Este, siento que hay un miedo, un miedo, pensalo así y te pido que has, interactuemos en esto, uh -huh. que, me, que me, me eches, que me interrumpas. Sí. Hay un miedo conservador. Que es el miedo que me tiende a acaparar. Mirá, te voy a hacer este el miedo te lo voy a representar. Este es el miedo conservador. Junto, junto. ¿no? Este es el sí. miedo. Miedo, miedo a perder. Tengo que conservar todo para mí. Este, voy a las góndolas del supermercado en cuarentena y vacío las góndolas por, por, por las dudas de que, que no haya las de tomate. ¿No? Ese es el Primero miedo yo. Primero yo. El cerebro reptiliano, que charlábamos el otro día también, no el cerebro reptiliano. El segundo es este, el miedo reformador, es un miedo que dice, ah, me parece que este mundo no anda andando bien, ¿cómo lo sentís vos? ¿Te parece que va bien así como está, destruyendo el planeta, quemando todos los bosques, agotando los recursos? naturales, viviendo de un combustible que es el petróleo, que ya está obsoleto y que están armando guerras mundiales Estados Unidos, Trump que ojalá que no gane porque no va a ganar porque ya se demostró que es un pelotudo eh, vamos a seguir, ese es el, el miedo reformador el miedo que te transforma y después está el miedo revolucionario ¿Pero ahí cuál sería? ¿El miedo a qué? digamos No, es un miedo motivador porque el miedo... Ah. Vos me lo dijiste el otro día a mí. Tomo, miedo como te, motivación. Te cito, claro, te miedo cito, como motivación. Está cito bien, a Diane bien. Glazer. El miedo, claro, el miedo que te lleva a decir, bueno, como mecanismo de defensa, obvio que yo me pongo un barbijo. Yo uh -huh. no soy ningún pelotudo. Yo salgo a la calle con barbijo porque sé que el virus que sembraron los laboratorios, las corporaciones, las multinacionales, es real. Y yo sé que si no me pongo un barbijo, voy a ser uno de los pelotudos más que se va a morir por culpa de las corporaciones, la Guardia de y las multinacionales. Entonces, ese miedo reformador hace que yo me ponga un barbijo porque quiero vivir más para seguir diciendo todas las cosas que estoy diciendo, Adri. Igual, creo que el barbijo es más para cuidar a otros que para cuidarse uno, no porque es lo que filtra que vos, si llegás a toser o estornudar, te retiene... O sea, no es que tanto que te protege, porque además, si, alguien te, si vos salís a la calle y alguien te tose en la cara, bueno, ahí te quedan todos los, los coronavirus en el barbijo. Y gano, gano. Como... Gano, gano. Si te protejo, me protejo. Gano, gano. Sí, sí, sí. Eso, esa, esa mirada está buena, porque es, es, es lo, lo, lo que no es primero yo, sino es cómo... cómo fortaleciendo a la comunidad, nos sirve a todos, digamos. También. Y vuelvo a lo mismo, no jugando las reglas del sistema, ¿hay que ponerse el barbijo? ¿Me po ¿Juego las reglas del sistema? ¿Me tengo que ¿Pero cómo? El barbijo... Es más, este, lamento que estén cerradas en las mercerías, porque quería un barbijo con lentejuelas. Quería hacerme un barbijo con lentejuelas. Eh, obviamente me... me pero, me puedo salir manualidad para algo. hacer en el hogar. Ah, porque querías comprar las lentejuelas. Cla no, quería glamour en la calle. Eh, estaba... Gaby, Gaby, pará, tenés un montón de, de gente ahí que te sigue y todo. Pedí lentejuelas, alguien te manda por globo un paquetito con lentejuelas y mañana mismo te puedo asegurar que te llega. ¿eh? Ya quiero cartoneando, ver tu Estoy cartoneando berenjenas en escabeche. Que me <ríe> sí, manden un setazo de berenjenas en escabeche. Te vi un ratito y ahí. Que... Y después está el tercer miedo, el miedo revolucionario. Yo. No, mira, suena raro esto, no pero no soy muy revolucionario, soy revolucionario y no soy revolucionario, este, y a mí me da un poco de miedo el anarquismo, porque eh, siento a veces que en el anarquismo y en la revolución hay un acto de violencia, y para mí la violencia ya pasó, no puedo este, siento las transiciones paulatinas, yo sé que el que se está cagando de hambre no tiene tiempo para las transformaciones, no tiene tiempo es verdad, si alguien no tiene para llevar, hoy, hoy, eh, los independientes, los que no tienen sueldos, y ahora te voy a tirar un palito si me permitís no, lo vamos a decir ahora Che, Alberto, Kisi escúchame, me están llegando un montón de noticias de rebotes de gente de que se anotó, dijeron que había 7 millones de subsidios para personas que no tenían para comer, que no tenían trabajo, no tenían modo de tributo. Me están, me, como yo soy pro, Alberto, me, está, me mandan un montón de cartelitos que les revoltaron el subsidio ese. Es fuerte, porque si vos no tenés para comer, entonces sí. caes en la violencia. Tengo entendido sobre eso que por un lado va a haber eh, habilitan a partir creo que del 22 de abril o algo así para los que les rebotaron pueden hacer un reclamo y, y explicar por qué eh, de acuerdo a las circunstancias en las que le hayan rebotado y explicar por qué o algo como volver a hacer un nuevo intento. Buenísimo para eso. Y, lo, y, y quiero difundirlo esto porque te repito si vos no tenés para comer eso genera <risa> violencia. Las, uh -huh. Y siempre, esto lo digo todo el mundo, digo, basta de combatir la inseguridad. No se enojen con los que te ponen un chumo en la cabeza, enojate con los que generaron esa desigualdad social, uh -huh. ¿no? este, esa, eh, eh, la injusticia de la falta de repartición de las riquezas, porque esos son los que están obligándote a generar que pongas un chumo en la cabeza. Claro, viste, si, tenés, uh -huh. si vivís en un country y estás en una nube de pedo y no tenés hambre, claramente no sabés de lo que estás hablando. Ese uh -huh. es la, el miedo revolucionario, pero que genera agresión y ahí yo no comparto. Hay, hay otro camino posible, tal vez. El la revolución del, medio, del tiempo. Buda, el del medio, el de la reforma. Eh, sí, tenemos también muchas veces una tendencia a homogeneizarlo todo A querer normalizar, digamos que, que haya una forma que sea la misma para todo el mundo ¿no? Entonces creo que para, para una persona que no tiene para comer Es normal salir a buscar la comida Sobre todo si tenés que alimentar a tus hijos Imagínate, vas a hacer lo posible por obtener el, el plato de comida en la mesa, cueste lo que cueste, y eso va a ser natural también que te lleva a, a dentro de, de, de, cómo, de cómo la hayas vivido vos también, y qué hayas aprendido y a lo que te va a llevar eso para, para hacer lo que tenés que hacer, y yo en eso creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eh, no es una cuestión de hagamos todos esto o hagamos todos aquello, sino que lo que siento que está bueno es que cada uno sepa, qué rol tengo para jugar yo, y, y bueno, si, si cada uno está en su lugar, entonces se manifiesta algo que es colectivo también, eh, me parece. Teoría, eh, nuevamente teoría del espejo, este, si vos estás generando tanta desigualdad social, vos mismo estás generando el odio hacia el otro, no todos, y pero, pero para demonizarlos un rato, no Monsanto, Estás obligando al otro a que te quiera matar. Vos estás generando ese espejo. Ese odio social lo está generando la gente que se caga en la gente. Y de esto nos tenemos que hacer cargo Y bueno, que, como, como te decía, creo que hay... Poco aprendemos por teoría... Eh... Pero cuando nos toca de frente, el problema es cuando realmente lo registramos. ¿no? Eh, creo que este momento nos va a sacudir a todos y, y, y nos va a enseñar muchas cosas. Eh, quiero, quiero compartir un par de códigos acá sincrónicos, Gaby, que también Dale. así nos brindan. Qué Esto eh, que lo vengo haciendo... Lo venía haciendo a diario, ahora lo hago cada algunos días Cuando, cuando encuentro el momento sincrónico Yo tengo acá, mirá, yo tengo, te la tengo redonda ¿eh? No te hagas el cuadrado que yo la tengo redonda Bien, bien Sí, esa es, esa, la brújula es una herramienta fundamental Que nunca hay que dejar de usar porque te radializa la percepción también Y aparte me encantaba es, es, que Arguelles decía Yo también, obvio, me sistematicé y lo saco por computadora pero Arguelles decía, esto lo compartimos vos y yo, que cada vez que movías los tres discos, el verde, el blanco y el amarillo, estabas moviendo planos de conciencia. Entonces la diferencia, te digo, esto es muy fuerte. Vos que, este con amor va estar, ¿eh? sí, vos bien. que sos tan pendejo. Con amor te lo dice. Te lo dice Mercedes Sosa. Vos sos Charlie García y yo soy Mercedes Sosa. Este, vos que sos tan pendejo y sacás el Kim por computadora. Charlie García. Este, Arguelles, no yo lo decía. Decía que cuando estábamos moviendo los discos, estábamos desplazando la conciencia del que se lo íbamos a sacar. Y fíjate lo que hace el sistema, que nos como siempre capitalizó una herramienta valiosísima que generó Arguelles y la llevó a qué? A esto, a la computadora. Pero te sigo, perdóname, te interrumpí. Soy bueno. Una vieja maluca. La... Ahora cállate un ratito y... Vale. <ríe> y... Sí, no, también viví la época de Está huéllate? bueno que los jóvenes hagan callarse a los viejos, Bien. Después está bien que lo honren como ancianos venerables. Somos de japoneses, hecho, la de Pachamama, hecho, claro. pero está bueno que de vez en cuando nos paren un poco de carro, está bueno. ¿Cuándo nos conocimos? En 1810. En 1810. <risa> 18 claro, yo estaba con trenzas este, dándole empanadas a la gente, y vos te creías Frenchy Beruti, y respondías. <risa> No sé qué, porque escarapelas no eran, eso fue un evento colonial después. Bueno, sigamos, perdóname, dale, bueno. dale o... bueno, para los que no saben, Gaby es dragón, como el día de hoy que es dragón, energía de nutrir el nacimiento, es el ser. En, en su caso Gaby es dragón lunar, es el tono del desafío, polariza, estabiliza, el ser... Este tiene que ver con eso, ¿no? con polarizar, con estabilidad, con, el, con la energía del desafío. Ahora, el día de hoy es un día dragón, en donde el dragón está en el tono 8, que es el tono galáctico, que es mi tono, yo soy tierra galáctica, y el dragón galáctico es mi guía perfecto, en mi oráculo de la quinta fuerza. Este, entonces es un día en el que, por ejemplo, alguien que es dragón, como Gaby, le da también el tono de modelar, armonizar y desplegar lo que es la integridad, el poder de la integridad, que es el tono. 8. Este es el Kim 21. Estamos en la luna planetaria del año mago magnético blanco. ¿Sabes que Como estás, vos me entro más en una, como siento que estoy en un programa de televisión de los... Obvio, a... pero a ver si me entendés. Alguna vez yo estoy esperando, esperate, hablemos un rato de esto y ya seguís con todo esto. Yo estoy esperando cuando el brujito maya en el prime time de Telefe. Yo soy la nueva Susana Jiménez. A ver si se avivan. Mirá, a ver, por favor. Vamos a hacer algo, Gaby. ¡Basta! Vamos a hacer ¡Ya charo, está! Mirá. ¡Basta! ¡Quiero eh, el prime time de Telefe! ¡Aguante y fui... Italianis. Ojo, eh, que eh, digamos a las 9 de la noche lidera el prime time de Telefe. una una travesti, lo cual es maravilloso. Y eso me da un poco Mirá, de David, esperanza. Te voy, a hacer, te voy a hacer un poco de, de gancho. Dale. Eh, yo fui desde el, el jardín, la primaria y parte de la secundaria un amigo mío que se llama Darío Turovelski, que es el productor de. Fue productor de Susana Jiménez y ahora es como un capo grosso de. No sé cómo se llama. Viacom, de Viacom, que es como algo que organizan la programación de Pacapaca, Paca, MTV. Telefe incluido Entonces, nunca me animé a decirle Pero ahora quizás acá por Facebook Live Le podemos decir, Darío eh, Acá tengo al brujito Maya Que está predispuesto Como para tomar el horario central De Susana, digamos Para cuando ella no, quiera No, no, vamos, empecemos por lo bajo Siempre, viste, hay que ir por la humildad Eso también me yes. enseñaron los mayas Ok, entonces nos, ¿qué? Un horario que nos den pero para hablar de todas estas cosas, ¿no? que haya eh, alimentación consciente, que haya terapias holísticas, que haya eh, hierbas medicinales, basta de utilizar medicamentos eh, alotrópicos que te intoxican el cuerpo. Uh -huh. ¿Sabes cómo, cómo te agradecerían las obras sociales si en vez de este, ir al médico, con lo cual genera un bono contribución y gasto, y gasto, y gasto. Te este, diente de león. Hoy hablaba de la, las propiedades eh, medicinales de la albahaca, este, la menta, el limón. O sea, me encantaría hacer un programa de verdad y en un canal de aire. Digo de verdad porque digo, este, yo, y vos lo sabés, y vos viniste a mi programa, hice... Eh, tengo seis años eh, de radio con más o menos 100 invitados por temporada. Pero quiero llevar esto a la televisión abierta, que va a ser un magazine holístico donde sí. hablar de todas estas cosas en televisión abierta. Mira, David, no... quiero mostrar un. Quiero mostrar un poquito el tremendo atardecer. Gracias, gracias por esto, ¿eh? porque lo, está bueno marcar la intención, Adri, está bueno. Sí. <ríe> Mira. No, muy bello, Adri, gracias. Se manifestó la Pachamama. Sí. No, me voy no, a pasar no, no. Pan... Espérate, no, no muéstrame un me rato quedo, más. Dale, no, es que en realidad, ¿sabes qué? Por la, por la cámara no. Llegas no, pero... a salir el increíble color naranja no, que hay ahí no, en el no, no. horizonte. Se vio, eh, es bellísimo. poco, pero es tremendo de bello este atardecer, es increíble. Sabes, Adri? Mirá qué loco lo que Estamos estábamos hablando de, hablando. de colegiales. ¿Sabés lo que? Mirá qué loco lo que estábamos hablando. Sí. Juan Carlos Castaneda decía que esta era la hora mágica. Y vos que sos muy brujo. Sos muy castaneda. Me tiraste este vivo ahora. Estamos Ajá. estamos este, invocando a todos los brujos, a todos los magos de Tolán. Sí. Sí, sí. Y los estamos convocando, estamos tomando toda la fuerza de nuestros ancestros en este vivo. Así es, así es. Bueno, voy a tirar un par de códigos para. Para completar la, la data sincrónica del día eh, Y después le damos un, un cierre también Liberamos la charla de nuevo Pero primero pongamos este pulso Que es eh, sincronizarnos ¿no? Porque uno de los, de los motivos que me impulsó así A compartir este momento sincrónico Tiene que ver con esto que conocemos Quienes seguimos el sincronario desde hace años Que... Tirar ese pulso sincrónico también tiene un impacto en, en la mente, en, en lo que está sucediendo también a nivel de inteligencia colectiva y que ayuda a, a ordenar, a sincronizarse, a tejerse. Entonces, estamos en la luna planetaria del año mago magnético blanco, que es la luna de la manifestación, en la semana 39, o heptada, como decimos, 39, semana azul, en donde la paciencia transforma la conducta, Día Celi, que tiene que ver con el chakra raíz. Celi es el plasma que va con el chakra raíz y dice que tiene la, la cualidad de fluir, es, es, es el eh, del plasma radial. Y en un día dragón magnético, dragón galáctico rojo, que estamos empezando lo que se llama una nueva trayectoria armónica, que son las columnas estas de 20 sellos que van de dragón a sol. Eh, estos días había querido hacer una transición porque pasaban cosas muy interesantes para mirar Pero bueno, quedaron ahí, las, las compartiré en otro momento Pero hoy estamos... Porque un... no da hoy, dale chico. No, no porque ah, es mucho, bebé. es mucho Es mucho porque es quería, mucho. Okay. quería compartir una data particular que, que tiene que ver con el kim 19 Bueno, también ahora justo viste el COVID-19, empezó en el año 19 Bueno, te lo cuento de paso, ya está ya que se disparó tenemos acá en el kin 19, tenemos el tono 6, y 19 por 6 es 114, que es acá. Y se forma ahí una diagonal, que una de las cosas mágicas que descubrió Arguelles eh, en su investigación del Solkin, fue cuando él se puso a estudiar mucho también el Corán, que es un libro que eh, la mística que tiene también es muy numérica, y en donde todo está muy fuertemente basado en múltiplos de 19, y descubrió que, sumando... El Corán tiene 114 yuras, 114 Bien. capítulos. Yuras eh, son capítulos. Por 6. Juras son los capítulos. Y si tomás la cantidad de versículos de cada uno de los capítulos de esta diagonal, que son los capítulos que son múltiplos de 19... Si sumas la cantidad de versículos que hay en esos seis capítulos, el total que te da mágicamente es 260 versículos en total. Increíble. Eh, es increíble. Y no, y, eh, hay mucha mística en el, en el Corán basada en el, en el Código 19. Y bueno, yo quería compartir un poco de esa información también. Un día de estos, capaz que le hago un zoom ahí y lo, y lo abro más en, en detalle. Y ayer fue un día sol resonante, amarillo. Este, nació una bebé que le mandamos acá un beso grande a los xadres, a los xaxis sa felices que están recibiendo una bebita, amigos acá. No los quiero nombrar porque no sé si hicieron pública la noticia todo, pero bueno, les mando un, un beso grande. Esperate que te invito a Mirta. Querido, un besito grande, mi amor, qué lindo. Ay, le mando un besito a esa familia que acaba de tener un linchón. Ay, qué lindo, Mirta. De hecho, eso iba a contar. Me encanta grande, ser fue... Mirta Legrand. Me encanta ser Mirta Legrand. Que cuando te conocí, en realidad te conocí... El... No, no, no, contemos, espérate. Vos, el... este, esto tiene límite. Espérate, vos estás aburrido... Porque yo tengo, te digo, hasta las 12 de la noche. A diferencia de Instagram, este, yo tengo, el otro día te quedaste con ganas de más. Sí, sí, ¿Vos sí, tenés sí. límite soy? Eh, relativamente, sí, no me puedo extender a Porque tu compañera porque... te roba la computadora Exacto, exacto. No, no es... Darío no me entendí. parece que te deja ahí medio tipo libre, tipo así. Lo no entendí telepáticamente. Está acá. bueno, te, te mando un. Mirá, ¿cómo se llama tu compañera? Sofía. Sofi, escúchame. Las cosas hay que decirlas, este, porque el otro día no me lo dijiste y yo no entendía, viste mucho la historia. Hay que decirle, mira, mi compañera me caga pedos porque <ríe> necesita trabajar, porque hace telemarketing, necesita la compu, ella la. No, no, es más que nada una cuestión de que también si que... me excedo ahí por ahí con los, con los vivos, bueno. Bueno, déjame, déjame. dejemos ese tema. <ríe> No, no, entonces matémosle al frente. Sofi, esperate. nosotros estamos transformando la humanidad y vos te pones en apego de pareja. Pero, llame, Sofi, ¿con quién estás en pareja? Estás con un Buda. De Buda a Buda, te lo digo. Bueno. No estar en pareja con Buda, aguantate los hongos en los pies. Esto es así, ¿sí? te ponés deficiente. Porque estar con un Buda es esto, ¿me entendés, Sofi? Y no me molesta que me odies el resto de tus encarnaciones, porque vas a tener que seguir encarnando conmigo, Sofi. <risa> Darío, al revés, ¿verdad? hablando de... Pare... No, no, no, igual Darío no es mi pareja, ¿eh? es mi mejor amigo, ah, somos... Mejor amigo, parejas, mejor amigo. Somos... No, de verdad te digo, hace 13 años que estamos juntos como amigos, este, fuimos 3 años pareja y hace 10 años... Somos hermanos del alma, para mí. Somos familia ensamblada con Darío, pero no, pero digo, no somos pareja, de verdad te lo digo. Y, y Darío todo lo contrario, ¿eh? lejos de reclamarme cosas, Darío me reclama que este, le hincho las pelotas, o sea, Darío me suelta, me decía, vamos oh, a hacer un vivo, abrimelo, no. Dejame de romper la pelota, hacete un vivo, no tenés a ningún amigo para hacer un vivo, Gabriel, porque estás hinchando la pelota. Y me suelta. Es la antítesis. La Con lo cual todo es energía, viste, que aprendemos nuevamente, ¿viste? Si te sentís, y esto ahora va, espérate, Sofi, ahora te tiro una buena voz, escuchá Sofi. ¿Están escuchando, Sofi, esto? No, puede ser, eh. Puede ser también. Bueno, Sofi, no escuchate, te tiro una buena para vos esto. Cuando el otro es muy distante, cuando el otro se hace el, el exquisito, el tipo, bueno, no, esperate, porque los espacios... No somos dos medias naranjas. ¿Escuchaste esa boludez? No somos dos medias naranjas, somos cada una una naranja, entonces vos tu naranja, yo mi naranja... Eso en realidad es cagazo al compromiso. Y cuando más uno se hace el... Distante, Me hundas, Gaby, ¿eh? ¿Eh? No me hundas no con este consejo. No, yo ah. te lo estoy, es un con, estoy haciendo un bien a la humanidad. Okay, este, okay. Cuanto más te haces... Te, no, al revés, no te estoy hundiendo, te estoy salvando. Ajá. Este, vos hablar este, que, que vos, yo, de mientras me acomodo el, el lugar. En el buen sentido te estoy salvando. No estoy salvando tu ego, estoy salvando tu alma. Cuanto más dejas de, de tener ese perfil distante, ¿no?, de, de poner distancia con el otro el otro ya no se defiende ¿me entendés? el otro te atrapa cuando vos huís si vos dejas de huir nadie te quiere atrapar la casaste Adrián Blaser sí, sí sí pero la casaste sí. o no la casaste la voy a escuchar de nuevo de después después <risa> <trajo un poquito. risa> bueno. okay. y por eso por eso te molestó y modificaste el escenario igual Ay, no. Pero mirá, no mandaste no, no, con no, la escenografía Claro, nos cagaste con ese paisaje infinito, y que todo lo que yo te estaba diciendo, la gente se distrajo y no lo captó. No, la gente lo captó. Sí. Yo, yo soy, me suelo distraer a veces. No, pero sí. Pero digo, el, mirá lo que es ese paisaje, chabón. Sí, sí, sí. Valió Fíjate, la pena. Antes que terminemos, hagamos una meditación con ese paisaje, captemos lo de Castaneda, ¿no? El crepúsculo, y... Bueno, para soltarme un poco el micrófono, porque así no puedo. No puedo, viste. Por eso te digo, ¿cómo se llama tu amigo, el de Telefe? <risa> Darío. Darío, o escúchame. Sea, la... Fíjate, necesitamos este espacio porque estamos haciendo humilde de, de vivo por Facebook y necesitamos todo esto hacerlo por televisión abierta porque la gente lo necesita. ¿Me entendés, Darío? Es necesario. Te lo pedimos, por favor, mira, te lo pedimos con marcadores. Te lo pido con marcador celeste, marcador rosa, marcador este, violeta, marcador azul y marcador naranja. Tenemos con resaltadores de colores todos el arco iris de colores. Tenemos un espacio en televisión abierta para hablar de toda esta nueva humanidad que están haciendo y la que la estamos construyendo, Adri, yo y muchísimos otros de guerreros galácticos. Miren, Yo creo miren, que miren. realmente están los 144 guerreros galácticos, que son 144 guerreros sí. galácticos. Estamos todos... Sí, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Pulsando por eso pasa lo humanidad. que pasa también. Y por eso este, vamos a manifestar el nuevo mundo. Bien, bueno, puedo continuar con esta parte. ¿Cómo con esta haría Gieco, ¿Qué haría León Gieco con Mercedes Sosa? Imagínate, León Gieco con solo le pido a Dios en la guitarrita. Este, ¿Qué le diría a Mercedes? ¿Qué le diría? No sé, solo le pido a Dios. Que me, que me, deje, que me deje hablar ahora. Solo le pido a Dios. Que... Ahora, Adri, espérate un segundito. Y volvemos a... Vos, vos me pediste... Me llamaste cinco sí. minutos antes de salir al aire. Vos pedís sí. sincronicidad. ¿Te parece que esto, esta espontaneidad sirve más que todas las ideas estructuradas? Sí, ¿No David, muy bienvenido. Me estás alegrando Acá. mucho la tarde y creo que a mucha gente que esté mirando también. Ese claro, el mensaje llega directo. No estamos repitiendo el versito, no ponemos el cassette, viste y repetimos el versito. Qué sé yo. Estamos llegando derecho al corazón. Sí. Por eso yo tomo todo lo que me das. Miro el fondo tuyo y te pido eso que cierres con una meditación con ese. Dale. Su paisaje. Dale. Bueno. Pero, ¿puedo, ¿puedo decir los códigos que iba a decir o vos querés que lo salte eso directamente? No... Ahora es tu problema. Te un poquito. El de es bola. el mío, pero igual, obvio que estás como columnista. No, ¡Imposible! No, no. Es más, espérate, sigamos. Este, ¿Sabés cómo te fantaseaba? ¿Lo co-creamos? ¿Sabés qué te sí, fantaseaba? Viste que hay, en, eh, hay gente en, en los canales que hacen informática. Y en general la informática está llevada más para el lado de la tecnología. Y yo sí. me imaginaba que hagas todo esto que estás haciendo en pantalla, no estás mostrando, no sé si yo estoy viendo nuestra pantalla, pero digo, estás mostrando el telar con todos los códigos, sí. los I chin y todo eso. Digo, imagínate esto mismo si lo hicieras desde tu tecnología, que yo no lo sé hacer, si Ajá. lo pudiéramos hacer... Este, Serías como el sincro más Como, claro, claro, como las personas que informan el clima, pero informando el clima cósmico, digamos. Es total. Podría hasta ser parte de un noticiero, o sea. ¿por Debería qué no? ser parte del noti Maya. Sí. sí. Noti Maya. Sí, Notimia. <risa> bueno, dale, Darío, si te da ganas, fíjate, después hablamos y me contás. Eh... Bueno, entonces el dragón galáctico está dentro de la armónica 6, que es la entrada rítmica y es comunicar el florecimiento de la igualdad. ¿Sí? Y eso está codificado por el hexagrama 34, que es un hexagrama que habla del poder. Este, y entonces podemos decir que tiene que ver con el poder que surge a partir del de florecimiento de la igualdad también. ¿no? Nos podemos permitir jugar y tejer con estas con estas palabras hoy inicia esta armónica que dura cuatro días y estamos dentro de la onda encantada del mago que es la onda encantada también de este año en el tono galáctico en donde el dragón como parte de la raza roja acá pulsa con estos tres iniciando la tercera dimensión de la mente Toma la sincronicidad de la Tierra. Que este, fíjate que fue el día que hicimos el, el live de Instagram. Eso fue lo que Adri. ¿Ves? Y hoy, o sea, lo hicimos en mi sello, tu, en, tu, en tu canal de Instagram. Y hoy estamos acá compartiendo el momento sincrónico en tu sello, en mi muro ahí, de Facebook. Y ahí se da la reciprocidad. Así es. Y además, y fíjate cómo se va a completar esto, que es, voy a proponer que este día de Serpiente Cristal Roja hagamos por Zoom una corte cristal eh, masiva con todos los que se quieran sumar eh, y en vivo por Facebook también este, y vamos a armar algo copado, a ver si se prenden los kines ahí y te invito a participar también. Obvio. Puede ser que sea un poquito difícil organizar eh, la, el, el, el momento para hablar de cada uno, pero le podemos encontrar la vuelta y, y creo que sería un buen experimento tener una corte cristal masiva y el día serpiente cristal roja, que es en donde se universaliza esto que viene de acá, la tierra que sincroniza, el dragón que nutre el nacimiento, y la serpiente vital que es la, la serpiente cristal que es la fuerza vital que universaliza el instinto de supervivencia, y bueno, eso es parte de esta onda encantada. Mira loco, mañana este portal... Eh, viento, espérate, sí. pásame Eso te, te iba a pedir. Eh, Portal viento, comunicar el espíritu, fuerte. Y si haces la corte cristal en dragón, pasamos en al. En serpiente. Tono... En serpiente, perdóname. Sí, sí, tenés razón. En serpiente, pasamos al siguiente, que es el enlazador de mundos, que es este, el enlazador de mundos, el conectar con. Alinearnos y ahí trascendemos la luna número 13, ¿no? Qué sí, fuerte sí. sería si lo hacemos de verdad, ¿no? Sí, sí. Y esta parte, mira, te la dejo a vos, Gaby, que hagas a ver esto. A ver. Ah. Esto ¿Qué? te lo dejo que lo hagas a tu manera. Contanos acerca de la energía del día y servite también ahí de los, de los sellos que están en el oráculo. Este, me, me acabo de acordar ahora de la Feria del Libro, pero... <ríe> no, no, no, contémoslo también, contémoslo también... <ríe> Fuiste a, firmar, a la feria del libro, no. yo laburaba ahí y me acerqué y terminé sacándole quines a, a la gente que esperaba para que le firmes el libro Pero te lo prometo, por Dios, esto es un compromiso, grabá este Zoom, lo tenés grabadito, creo que se ha grabado, está grabado. Grabá este Zoom, yo te prometo un sueldo una vez por año en la feria del libro Porque a mí me gusta hacer Susana Jiménez, ya quedó claro y todo eso entonces, yo voy a filmar libros y hay una cuadra de cola, o lo ves, hay una cuadra de cola o no, hay una cuadra de cola, Adrián Gleiser. Pasate, pasate otro escenario porque se te, te, te quedaste muy oscuro. Ah, pasate eh. a la sombra. A ver, ya, espera. Ya estamos en el inframundo, ¿no? Pásate a la luz. Este, bueno, hay una cuadra de cola. Y yo a mí lo que me gusta es el ida y vuelta con la gente. Este, de esta cosa de, de, de abrazar a la gente, de, de darle todo mi amor a la gente. Escribir un libro este, lleva mucho trabajo, mucho tiempo, este, mucha energía, porque yo cuando escribo un libro, de verdad, ahí se te ve un poquito mejor. Este, yo de verdad cuando, cuando escribo un libro pongo todo mi corazón y trato de en ese libro... Este, transmitir una enseñanza, un conocimiento. Bueno, entonces estoy en la feria del libro, este, firmando ejemplares, y la gente lo que más quiere es que yo le diga el nombre Maya. Entonces ahí es donde aparece quién? Adrián. Entonces, ¿qué hacemos con Adrián toda la feria del libro? Adrián saca el quin Maya, le, le dice, tomamos la fecha de la gente, qué sé yo, Adrián saca el Kim Maya y yo me saco de Susana Jiménez la foto. O sea, yo pongo cara de Susana Jiménez y Adrián le saca el Kim Maya a la gente y le explica por supuesto lo que es. Y yo lo disfruto mucho. Te prometo una cosa. Si salimos, si tenemos el programa de televisión, te prometo una vez por año ese día te lo pago bien, te lo pago bien. Este, así ven, venís a la Feria del Libro, sacás el Team Maya, y yo me saco fotos. Bueno, mira sí, vamos a hacer eso siempre. Ahora ya no laburo en la gusta? Rural. Como antes, pero pero no, pero no estás laburar, estás laburando con ahí, el Brujito Maya. Ahí voy a laburar con el Brujito Maya. Claro, ¿verdad? mi, a, mi ¿Te amor. Que, ¿Te acordás que cuando no. nos conocimos me ofreciste regalarme tu bata naranja para que tome el rol no, no, no quería mira, saber dije, nada yo... más con la bata naranja en ese momento. Dijiste, te la, te la quiero regalar. Sofía, este, sé que te estoy robando mucho tu novio. Perdóname, Sofía, te, te lo pido por favor. Te voy, pero vamos a seguir. Esto dura más o menos como hasta las 23, 30. <risa> Ponele que 11 y media cortamos. Este, nosotros nos conocimos, Adri, porque creo, esto también se lo decimos. Acordate que estamos jugando. Todo lo que estamos hablando les sirve... El desafío a la gente. acá del día es el mono, el mono. Y les sirve a la gente. Todo lo que estamos hablando de nosotros resuena con todo el espectro que está conectado con nosotros. Nosotros vos y yo nos conocimos en el templo Hare Krishna Exacto. de la calle Andonaegui, o sea el viejo templo Hare Krishna, sí. Sí. en Villa Urquiza. Con lo cual, nuestra relación siempre estuvo signada por la divinidad. Nosotros nos, este, nos alineamos, nuestra relación tiene que ver con Krishna, con Dios. Sí, claro. No podemos tener otra relación que no tenga que ver con Dios, con la Krishna. Ese sí, sí. es, es, es, es nuestro propósito. Ajá. Eh, eh, lo, al menos yo lo siento así. Yo siento que, que es, es, es importante. O sea, para mí primero fue verte en el programa de Mirta. Y unos pero días más tarde el mundo, te encontré, mira, no, en el... pero eso fue, o sea, casi 3 millones de personas. Claro. Esperá, espera, pero... Espera, acá me habla un ratito que voy a... Así como voy y si habla que yo voy a buscar algo. Buenísimo. Aprovecho este momento que Gaby me deja hablar un ratito este, para mirar los códigos, que es lo que a él no le gusta, ponerse como muy específico con las cosas. Entonces ahí vuelve. Entonces rápido, rápido tengo que decir. Eh, ya sé, ya me parece interesante, sí. Me parece me interesante al revés, mira <ríe> Almuerzan <ríe> hoy con la señora Mirta Legrand, Gabriel Lucero el brujito Maya. ¡Qué flaquito! Mirá lo que era, Lo, que, lo era, que era, era ahí. flaquito, flaquito, sí. Un flaquito. ¡Ojo con las harinas, gente! Las harinas es un camino de ida. Bueno, qué divertido, Gaby. Bueno, viste cómo igual lo que está bueno también es que estamos hablando y está el oráculo ahí que está mostrando la energía del día, que Eso, es el espejo bien. por un lado, el mono, que como desafío de jugar. Yo que, yo que tengo luna y ascendente en Capricornio, que siempre quiero ¿viste, armar toda la cosa y vos me, me desestructuras todo con la energía del mono. Ahí que juega, es y verdad. hay como toda esta situación espejo también, ¿no? eh, El guía que es la serpiente de hoy, y el poder oculto que es un tono rítmico, que es el sol que ilumina la, la igualdad y el equilibrio, y como el intercambio así también equilibrado que nosotros siempre tenemos también, ¿no? este, Otra cosa que estoy haciendo en estas transmisiones es poner el olón del planeta y mandar un pulso de sanación y conciencia a la zona que toca el, el sello del día que hoy está mama india ¿sí? wow. este, un lugar que también los dos visitamos en momentos diferentes este, pero cualquiera mira y mira ves cómo acabamos de decir la conexión ahí eso. con ese lugar no de hecho a mí cuando acabamos cuando, de decir eso cuando yo me enteré cuando yo me enteré mi sello en el encantamiento del sueño, Tierra Galáctica, fue justo el año cuando, cuando volví de la India y me muestran mi oráculo y me dicen, te guía el dragón, y me muestran en el mapa que el dragón es la India, y yo ahí entré de cabeza, dije, listo, esto va, esto va porque se estaba volviendo de ahí. Eh, y bueno, así que mandamos como el, el pulso de sanación, que lo que vi, no sé si miraste, hay unos videos... Este, mucha migración en la India, la gente se fue de las ciudades a buscar a, a, a los pueblos, porque en las ciudades, como con todo frenado, ya viven bastante, hay mucha gente que vive en la calle y demás, este, pero se fueron como a buscar refugio a los pueblos y se iban caminando porque no había colectivos, este, caminando como si fuese de acá a Neuquén, ponele, ¿no? O sea, familias enteras. La este, semana pasada que... hablé con Daisy McQueen desde India. Viste ah. que Daisy McQueen está viendo hace siete años en India y ahora está en India. Y hablé en directo, como con vos, la semana pasada con Daisy. Me cuenta que en principio este, no son tantos los infectados, este, pero claro, que hay, son 1.300.000 personas, ¿me entendés? O sea, no un millón, no. Nosotros somos 40, 50 millones, ellos son un billón, no sé cuánto, 300 mil personas. Imagínate potencialmente el, la posibilidad de contagio que hay con toda la gente de India. Está heavy. Sí, sí. así Pero, que bueno, le mandamos ese pulso como una energía ahí también de, de apoyo moral, energético, telepático, este, de, de sanación y conciencia también activando acá lo que es la familia cardinal en toda esta franja del planeta, y la raza roja raíz que activa esta franja electromagnética también. Nosotros somos argentinos. en este momento nosotros estamos... Claro, mirá la, la, mira de... la, la alineación también tenemos directa ahí por la línea roja de la zona de la Luna que somos nosotros, con la zona del dragón que es la India, pasando por África, el caminante del cielo que está acá en el océano Atlántico, y la zona de Siberia y, y toda la Rusia oriental, que está acá en la, en la zona de la serpiente. Para vos, la Atlántida, ¿dónde está? ¿Está en Caminante del Cielo? Porque he visto que hay dos teorías de la Atlántida. Yo me la ves? imagino por acá. no eh, ah, Sí, yo me mira. la imagino por esta zona, pero no sé. Yo me la imagino, no sé. o Caminante del Cielo, dónde está el Caminante pasando la fisita, acá, o en la estrella. Y son los dos pulsares que están hablando. Sí. De hecho, donde está la estrella, están todos los Moabit de la isla de Pascua. Uh -huh. que ¿Viste que tienen que la parte más. lo que se ve es lo, lo mínimo de los Moabit, porque todo está bajo tierra. Este, yo me lo imaginaba, sí. o en el caminante sí. del cielo o en la estrella. ¿Vos decís que es guerrero? No, no. Digo, me, solo en mi imaginación, no sé por qué alguna vez lo puse por acá, por la relación con, con la zona acá de, de Yucatán y México, y los, y los mayas y los toltecas, no como que sentí que hubo una migración hacia allá, eh, como Yo que ellos de, que está, derivaron de esa... Ahí está el triángulo de las Bermudas, que sí. para mí es un vórtice dimensional. O sea, esa es una de las tantas, porque no es una sola, de las puertas dimensionales. Pero para mí la Atlántida está, o, oh, pero, porque está así en los escritos, ¿no? Tanto desde Julio Verne a, como dije, Platón, está tanto en los escritos, está tanto en Caminante del Cielo como en Estrella. Uh -huh. Bueno, puede ser, puede ser. Yo no, no tengo muy claro, la verdad, dónde localizarlo. Lo mío era más de... que nada una idea que me formé así. ¿De dónde te sentís? ¿De qué estrella venís, Adrián? Ah, no sé, no sé. ¿Vos esto eh, lo cerrás? ¿Ya te bajó la energía? ¿Ya tenés ganas de finir? O... Tengo ganas de ir cerrando, sí, sí. Está, no no está podemos bien, abrir bien. muchos temas más bien, ahora bien, ya, porque bien. ya estoy como enviado. Está, vía bueno, de por está el bueno manifestar eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Este... Activamos acá el dedo índice de la mano derecha, que es el dragón. Como Alberto, que le manda el dedito. Eh, la mirada del, del mapa del diseño humano Y la vamos a saltear porque ya se abre mucho Por ahí, pero bueno eh, le, le echamos un vistazo así rápido Y vemos que está definido en este momento El canal Que es el, el diseño de un bufón de mil caminos Se llama esto O sea, por un lado uh -huh. viene Canal de mutación y canal de cuidados Que esto ya lleva un par de días Que es una energía que nos está haciendo mutar, transformarnos a través de los cuidados mismos y, con todo, y tiene mucho que ver con lo, con, est, con esta mirada, está Urano acá en la puerta 27 que trae algo inusual acerca de los cuidados y, y acá en la puerta 50 está la Tierra que tiene, es la puerta de los valores, entonces hay una conexión Tierra-Urano también muy interesante para lo que es el encantamiento del sueño eh, y por este lado eh, la Luna ahora justo está por la puerta 36, como entre Pisces y Aries, creo que está todavía en Pisces, pero entrando en Aries. Y, y Venus está activando acá la puerta 35. Entonces Venus-Luna, acá conectando este canal que tiene que ver con renovar, con buscar cosas nuevas, con, con no aferrarse como a las formas pasadas y, y es como, viste, el 36 en el ICHIN, que es el oscurecimiento de la luz, y el 35, que es el progreso, habla de ir de, de la inexperiencia a la experiencia. ¿sí? Este, y eso es un poco como la, la energía que está pulsando también en este momento, como en qué progresamos, hacia dónde nos aventuramos, ¿Qué cosa, hacia dónde exploramos y hacia dónde dirigimos también esta fuerza de nacimiento que nos trae el dragón orientada también a la supervivencia de la serpiente y en donde en este momento se está activando el poder oculto del sol, también iluminar eh, ese nacimiento con la energía también de, de progresar hacia direcciones nuevas, novedosas, que, que es lo que nos hace también, lo que nos da una cualidad a los seres humanos, ¿no? poder tener vivencias nuevas experiencias, o sea, que podemos degustar por el sabor de lo que, de lo que nos trae de nuevo a nuestra vida, también. Eh, y por otro lado, bueno, esta, esta energía que está acá, con la Tierra, y Urano, y el Sol, acá en la puerta 3, y Saturno, que está acá en la puerta 60, Saturno-Sol, acá está eh, este canal de mutación que nos está poniendo mucha presión para aceptar las limitaciones y dejar que dentro de esas limitaciones suceda la transformación y la trascendencia. Eh, y eso a través de, los, de, de, de aspectos inusuales, en los cuidados que tenemos que tomar, eh, y, y eso también lo que está haciendo es que enraicemos y corporicemos toda una reformulación de nuestros valores y los principios que rigen nuestra inteligencia. Así que también esas, esas dos energías están un poco separadas, ves que no están conectadas, okay. Eh, entonces están sucediendo como un poco en, en paralelo ¿eh? Eh, y, y todo esto bueno es, es como un mapa que también en esta interacción eh, se, se complementa ¿no? la, la, la energía que sucede con la toma de conciencia También de lo, que, de lo que nos muestran los mapas Y para ir cerrando Gaby, bueno, este, te comparto también este, este photoshopeo de... de del símbolo de la paz sobre el coronavirus para que contagiemos paz, para que contagiemos bueno. arte, para que contagiemos eh, la fuerza del espíritu, para que contagiemos alegría como haces vos, buena onda también, así siempre, como te decía el otro día, sos, sos muy contagioso en la alegría, sos muy Gracias. contagioso eh, en la magia, este, y me encanta también siempre que nos encontramos y, y compartimos, y bueno, hoy estamos también emanando así para el pueblo un poco de... de ¿Sí? Eh... Sabés que todo esto se armó, ahora que decís, todo esto se armó con esta conjunción de Marte, Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. Sí, ahí se claro, armó sí, el quilombo, sí, sí. Este, sí. y estalló todo. Y Imagínate, y, yo tengo realidad, Luna y Ascendente ahí. Otro día lo iniciamos con más tiempo, pero... Este, mmm, Plutón, y Plutón tarda 14 años en cada signo, con lo cual, pensá cómo se estuvo armando toda esta configuración planetaria para que suceda esta pandemia en este mismo momento. Pero, pero no te la voy a decir ahora. Sí, escúchame, este, me encantó esto, eh, tengo muchas ganas de... Eh, no sé cuánto más va a durar este, esto. Adri. ¿Cuánto más sí. va a durar esto, Adri? El mundo, la cuarentena, no, el mundo va a... en verate, momento verate. sincrónico... El mundo va a durar hasta el 3000 y pico. <ríe> Te lo digo, el brujo maya nunca falla. El mundo dura ya, ¿eh? el mundo dura hasta el 3000 y pico, tal como lo conocemos, porque después po... no es que deja de existir. Sino el, que el mundo tal como un... lo conocimos creo que duró hasta ayer, Gaby, más o menos. <ríe> Pero digo, esta forma física y estructural, sí, sí, hasta sí, el 3.000, sí. quédate tranquilo que vamos a tirar un ratito más. Ah, bueno, pero bueno. con esto, este, no sé cuánto va a durar el encierro puntualmente, este, y si sigue el encierro, eh, me están pidiendo mucho los talleres a mí. Así que te propongo, después lo charlamos, por supuesto por privado, pero te, me encanta este sistema para... Trabajar este, para dar los talleres. Tengo talleres de registros acá, chicos Tengo el taller que me lo están pidiendo muchísimo del desdoblamiento del tiempo uh -huh. para hacer de manera virtual. Así que si... Después lo arreglamos por privado, pero si, si vos te animás a coordinarlo, este, yo lo organizo y podemos darle este eh, hermoso servicio. Dale. dale por supuesto que... Como va a ser arancelado, vos tendrás tu porcentaje en el, 3, no, en el 12.60. Recibiremos los millones que nos lluevan. ¡Obvio! No hay que tenerle miedo a la riqueza. De que riqueza y abundancia. Bienvenida a la riqueza y la abundancia. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por compartir este momento muy sincrónico MMS. ¿Cómo le pongo? ¿Momento muy sincrónico o momento mágico y sincrónico? ¿Sabes qué? Momentos, la síntesis. Momento sincrónico. Va bien, ¿no? Si, si no lo hubieras puesto vos, yo te lo estaría robando. <ríe> Buenísimo. Momento bueno. sincrónico, ¿eh? M más... Mmm, lo, lo, lo, lo, eh, me gusta la... Cada vez más me gusta la síntesis. Genial. Eh, nos vamos a despedir poniendo un pulsito ahí la bandera de la paz en el planeta, y el arco iris circumpolar, este, como una como un símbolo de que podemos soñar el mismo sueño y manifestarlo. Sí, ah. te cartoneo Instagram. Mañana Instagram Brujito Maya, arroba Brujito Maya, mañana estoy dando hablando de India. Ah, dale, dale. dale mañana dale. clase de balabaquita, en el ah, Instagram mira. del Brujito... No, no, no, no, no. Este, Madhé eh, Duri Paz va a dar una clase maravillosa de Badabaguita. Vamos a hacer la recitación del Mahamantra Hare Krishna, y si nos da el tiempo, vamos a hacer un cierre con este, cuencos tibetanos. Y el que tal vez lo conoces, este, el martes, en arroba Brujito Maya, Instagram, eh, eh, La Salud Bajo Control, Juan Bautista está haciendo un documental, y lo está haciendo hace ya casi dos o tres años, sobre el tema de los laboratorios. Mega nota. Así que nada, este, los espero todos en Instagram, arroba brujitomaya, eh, para. A las 15 horas. A las 15 horas, todos los días. Y con vos, cuando vos me digas, cuando te deje a Sonia, Sonia, este. Lo hacemos, no sé, Gorda, decime, ¿me dejas? Gordi, escúchame, pasame el Instagram de Sofía y lo pauto con ella, cuando te deja, ¿puedo dar permiso ella? Hago un Instagram vos. Dale, ella es mujer pulpo. Mm. En Fijate, no voy a decir una sola buena palabra, data. porque buena estamos por cerrando ventanitas y no abrimos ventanitas. Dale. Te, te voy a... Trabajá el distante. Te voy a hacer o sea, un la último... pulpo tiene el distante. Trabajá, te, hacer... mirá, mirá, cómo te lo, mirá, cómo te lo hago. Mirá esto: pulpo distante. Si trabajas el distante, baja <ríe> de ser pulpo. Y todo se... Mirá, esto, esto, esto se encuentra acá. Esto se encuentra acá. Gracias, Javi. Cerramos con eso, entonces. ¿Querés hacer un último, un último rezo? Ahí, ahí cerro Acá. Bueno, gracias a todos. Si llegaron Vamos. hasta este momento del video, son héroes. Ha sido un placer compartir este momento sincrónico con mi amigo Gaby Brujito Maya. A ver si nos ponemos ahí en pantalla y ya con esto. Haribol, In La catch